Adaptaciones de acceso al currículo Como hemos visto anteriormente, la intervención docente resulta fundamental para la integración del alumno con discapacidad visual. De este modo, debemos tener en cuenta los siguientes ámbitos de atención educativa. Desarrollo cognitivo, autonomía e iniciativa personal, estimulación de la sensibilidad auditiva y táctil, técnicas instrumentales básicas en código braille competencia social y cívica, conciencia y expresiones culturales, tratamiento de la información a través de la Tiflotecnología y la competencia digital y orientación educativa y profesional. En cuanto a los tipos de adaptaciones de acceso al currículo, podemos definir dos. Adaptaciones del entorno físico, que hacen referencia a los cambios materiales que se precisan en el aula y en el centro escolar para garantizar una adecuada integración física del alumno o alumna, facilitando el conocimiento de las diferentes zonas por las que ha de desenvolverse y provisión de recursos técnicos, destinados a garantizar un adecuado acceso y reproducción de la información, como por ejemplo, libros, materiales en relieve, máquina de escribir braille y técnicas de electroescritura en código braille, tiflotecnología, entre otros. En este apartado resulta fundamental centrarnos en dos aspectos que cualquier docente debe conocer, la lectura del alfabeto braille y principios de la percepción háptica y las ventajas del uso de las TIC para el niño con discapacidad. El sistema braille fue ideado por el francés Louis Braille a mediados del siglo XIX. El aprendizaje de la lectura braille es un proceso que va desde lo más simple, la letra, a lo más complejo, palabra y frase. Pero además de ser un sistema analítico, es también sintético, al tener que percibir globalmente un conjunto de puntos que forman cada letra. Los elementos básicos que intervienen en la adquisición de la lectura táctil son similares a los de la lectura visual. La lectura en ambos casos consiste en decodificar unos signos arbitrarios. Este aprendizaje es importante que se realice en el aula, paralelamente al aprendizaje de la escritura de sus compañeros. La estimulación táctil resulta imprescindible para una lectura braille eficaz, pudiendo conseguirse mediante juegos y actividades de muy diferente especie, como por ejemplo, juegos sensoriomotrices y motrices, o con maquetas y planos. Otros recursos indispensables para la lectoescritura braille son el uso de la pauta o de la regleta, el punzón y el bolígrafo para escribir letras en tinta, la máquina de escritura braille y el aparato de thermoform, que reproduce en relieve la escritura braille, ilustraciones lineales, siluetas, etc. Centrándonos ahora en la tiflotecnología, se entiende como el conjunto de técnicas, conocimientos y recursos encaminados a procurar a las personas con ceguera o deficiencia visual los medios oportunos para la correcta utilización de la tecnología. Así, dentro de los recursos tiflotécnicos útiles para el aula encontramos aparatos de reproducción de relieves, máquinas de escribir e impresoras braille, instrumentos de aprendizaje, comunicación y escritura braille, instrumentos de cálculo y dibujo, sistemas electrónicos de acceso a la información por voz y braille, sistemas de magnificación electrónicos para acceso a la información, aparatos de grabación y reproducción y mapas. Por otra parte, la fusión de la lectoescritura braille y elementos técnicos se ve favorecida por el empleo de las TIC a través de aparatos como la máquina de escritura braille en print que pasa el texto que se escribe en una máquina de escritura braille a tinta para imprimirlo en una impresora estándar. El lector de pantalla JAWS para Windows, que verbaliza la información que aparece en la pantalla del ordenador. Ampliadores de caracteres para el ordenador que amplían la información en la pantalla desde 2 a 16 veces su tamaño. Conversores de texto a audio, permiten crear archivos de audio a partir de textos escritos. Reproductores portátiles de libros electrónicos en formato DAISY, MP3 y CDA. Tableta digitalizadora, que es una plancha magnética de material plástico sobre la que, mediante un lápiz magnético que hace las veces de ratón, se puede dibujar, escribir y navegar. Línea braille o el blue type, que es un teclado braille de tamaño reducido y manejo muy sencillo para conectar directamente al ordenador o a un dispositivo móvil. En cuanto a las ayudas técnicas especiales para baja visión, estas pueden ser ópticas y no ópticas. Las ayudas ópticas son aparatos técnicos específicos como lupas, lentes o filtros que mejoran la visión, aprovechando el resto de visión útil. Telescopios, microscopios, telemicroscopios, lupas manuales con soporte o con luz, lupas TV, etc. Mientras que las ayudas no ópticas potencian la función visual mejorando las condiciones del entorno. Atriles o pupitres abatibles, flexos que amplían la luminosidad, macrotipos para ampliar los tamaños de las letras, números y símbolos del texto. Pasando ahora a los recursos técnicos específicos, podemos mencionar la adaptación de los textos escolares. Son los mismos libros que para el resto de discentes, pero transcritos y adaptados. Estos libros son de mayor tamaño y, generalmente, incluyen más de un volumen debido a las dimensiones del braille. Materiales y aparatos para conseguir relieve. Tablero de dibujo, de madera, fieltro, en los que se pueden sujetar el papel, los patrones de dibujo o la plancha de goma y la impresora Braille Print, que imprime en braille y tinta. Adaptaciones curriculares Los criterios generales de adaptación son la descripción oral y pluralidad sensorial de acercamiento a la realidad para enriquecer la percepción. El aprovechamiento máximo de otros sentidos, sobre todo la audición y la percepción táctil. Proporcionar una información detallada de los objetos y de los acontecimientos que le permitan un mayor acercamiento a la realidad. Hacer sentir al discente que muchas de las diferencias que surgen en su desarrollo son adaptativas, superables con trabajo y esfuerzo. La estructuración y orientación en el espacio y tiempo. El conocimiento y dominio del cuerpo como instrumento de expresión y comunicación a través de gestos y movimiento, mímica, danza, dramatización, etc. Concretamente, podemos señalar algunos criterios específicos por áreas de conocimiento. Ciencias sociales y ciencias naturales. La presentación en relieve de maquetas, croquis y planos para su interpretación. La preparación de materiales específicos utilizando materiales como corcho para la corteza terrestre, telas con variadas texturas para representar el césped, copas de árboles o plantas, plástico para los ríos, lagos, mares, papel de lija o de otras texturas para la arena, la playa o el sol, madera laminada para el tronco de los árboles, etc. Plástica y música. En plástica, Sustituir el contenido por otro equivalente y accesible, por ejemplo, sustituir colores por texturas. Valorar en mayor medida el proceso de elaboración frente al resultado final. Prestar una atención personalizada en el seguimiento y evaluación del procedimiento de trabajo. El dibujo, además de llevar implícito el desarrollo de la motricidad fina, nos va a revelar la imagen mental que el alumno posee de los distintos elementos que le rodean y sus relaciones espaciales. En música... A través de la canción desarrollamos la memoria, la discriminación auditiva, la imitación y el desarrollo vocal. El uso de instrumentos, sobre todo de percusión, favorece el desarrollo de la lateralidad y el sentido del ritmo, el control motor y la toma de conciencia espacio-temporal. Con la danza también desarrollamos el sentido del ritmo y contribuimos a la toma de conciencia del propio cuerpo y a la interiorización del esquema corporal, además de desarrollar las destrezas necesarias para conocer y dominar el espacio. En cuanto al lenguaje musical, es importante contar en el aula de música con las ayudas técnicas necesarias, como por ejemplo la musicografía braille. En educación física, el profesor o un compañero serán los modelos a través de los cuales percibirá las ideas de movimiento y posturales. Explorará movimientos ralentizados del modelo con el fin de que los incorpore a sus propios esquemas corporales. La incorporación a las actividades de algún sonido palmadas, silbatos, etcétera, que ayuden al discente a orientarse. El apoyo verbal resulta absolutamente necesario para una adecuada conquista de los movimientos. La reiteración y repetición de los movimientos mecánicos hasta conseguir la automatización de los mismos. En lengua y literatura, enriquecer el léxico con experiencias directas y cercanas al discente, contribuyendo así a mejorar su conocimiento de la realidad. Observar los elementos descriptivos que el alumno ciego capta como relevantes. Así. El olor, las espinas del tallo, la suavidad de sus hojas van a ser para él los referentes básicos del concepto rosa, quedando como información complementaria a la variante color. Tener presente la variable asociada de los verbalismos o utilización de palabras que hacen referencia a conceptos visuales, colores, fotografías, reflejos, ver, mirar, etc. Se requieren medidas para que el alumno controle todos los elementos que intervienen en la interacción como el número de miembros que participan en una actividad o normas del aula. Nombrar la realidad a la que se está haciendo referencia en cada momento. La utilización de términos sustitutivos, eso, aquello, ahí, tú, no aportan información a las personas ciegas. En lengua extranjera, primar el diálogo o la conversación frente a otros recursos didácticos más visuales. Presentar materiales tridimensionales o dibujos en relieve al niño ciego cuando el resto de la clase identifica términos o palabras con fotos y dibujos, siempre que sea posible. Completar con explicaciones paralelas, en el idioma materno del alumno, en aquellas actividades que impliquen reconocimiento de escenas, gestos o lenguajes no verbales. En matemáticas, debemos tener presente que... El cálculo mental supone un excelente medio para afianzar la autoestima, desarrollar la concentración y atención, la actitud reflexiva y la capacidad para relacionar, comparar y seleccionar datos. La estimación es una habilidad cuyo dominio es útil para todos en la vida diaria y especialmente de gran ayuda para el niño ciego a la hora de reconocer tamaños y percibir distancias. La geometría se vincula con el desarrollo de capacidades de organización y orientación espacial, con el conocimiento del esquema corporal, el desarrollo de la lateralidad y cierta destreza manipulativa y de reconocimiento táctil. Los discentes con deficiencia visual pueden acceder a la representación y lectura de puntos de coordenadas cartesianas, la elaboración e interpretación de planos, maquetas, mapas, etc., a través de reproducciones en relieve. Los recursos didácticos en el área de matemáticas son muy diversos. Caja aritmética, abaco, máquina de escritura braille, cuerpos geométricos... Cabe destacar el efecto positivo de la elaboración de recursos por los propios alumnos y el trabajo manipulativo.